hola qué tal soy leillo 1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com una vez más estamos eh, con el juego project Cars que como sabéis es un juego que es eh, nativo de windows o sea no tiene soporte para, para linux aunque en su momento pues eh, sus desarrolladores prometieron una versión finalmente pues se echaron atrás y el juego quedó únicamente en pc con soporte para windows eh, nosotros desde hace tiempo, si sois seguidores de nuestro canal de jugandolinos.com, estamos intentando eh, emularlo con Wine y, y bueno, pues digamos que lo utilizamos como una especie de banco de pruebas entre versiones. En esta ocasión estamos utilizando eh, el conocido plugin que tan de moda está últimamente, eh, que, se, eh, que, que seguramente todos conoceréis, que se llama DXVK, que no es más que una especie de implementación o plugin que lo que hace básicamente es eh, convertir eh, lo que es eh, la API DirectX a Vulkan de forma de que en Linux pues eh, obtengamos eh, beneficio de, de usarla, o sea que no tengamos que convertir directamente eh, lo que es DirectX a OpenGL, sino eh, ...que le, utilicemos Vulcan para así aprovechar pues, las capacidades que tiene esto. Y bueno, pues eh, por lo que podéis ver, por ahora lo que es el, el inicio, la, la, el vídeo inicial... pues ...lo está reproduciendo correctísimamente, pero bueno, no es nada, nada especial porque... Eh, ...como sabréis, pues con las anteriores versiones eh, funciona correctamente. Pero sí hay una pequeña novedad. Y esa novedad es muy importante... Hasta ahora, cada vez que emulábamos este juego, teníamos que ponerle la coletilla en el ejecutable de, de Steam de que, te, de que teníamos que utilizar DirectX 9. En esta ocasión no, tenemos, no tuvimos que utilizar esa coletilla y estamos utilizando eh, DirectX. DirectX convertido a Vulkan gracias al plugin de XVK. Bueno, pues nada, eh, vamos a hacer la prueba que hacemos siempre y es eh, correr en el circuito de Spa con un Renault eh, creo que es un, si no me equivoco es un, un Renault Megan. y eh, con la particularidad de, como os decía, de que estamos usando DXVK y en teoría estaríamos convirtiendo DirectX 11, no DirectX 9 También hay otra particularidad y es que en esta ocasión pues debido a no sé cuál puede ser el problema eh, el juego no se me ejecuta correctamente a pantalla completa y he tenido que utilizar eh, pues un modo de pantalla más eh, recortadito es, el juego realmente está corriendo ahora a 720 progresivo o sea a 1280 x 720 eh, por lo que en teoría pues al tener menos resolución debería pues ir un poco mejor pero ya veréis en cuanto empecemos a ejecutarlo que va a ir eh, bastante mejor desde mi punto de vista que en la anterior ocasión con la emulación de DirectX 9 bueno sin más no nos vamos a parar más vamos a probarlo y vais a ver eh, lo que ha mejorado gracias a este plugin el juego Bueno. Aquí tenemos la pantalla inicial, donde se nos presenta el circuito, los coches. Y como veis, pues el nivel de detalle es mayor que con anterioridad. En este momento estamos con la configuración tal y como sale de fábrica. No le hemos tocado absolutamente a nada. Y, y bueno, pues estamos eh, jugando con DirectX 11, como, como os decía, no con DirectX 9. Eso se nota ya en la calidad de los gráficos, que es bastante mayor el rendimiento también sin ser excelente desde mi punto de vista es mucho mejor eh, porque como podéis observar pues ahora sí tenemos un contador de frames y estamos viendo que bueno pues alcanza unas cuotas bastante decentes cuando hay muchos coches o muchos detalles en la pantalla obviamente baja como bajaría en cualquier en cualquier ordenador y en cualquier situación pero eh, es muchísimo menos de lo que fallaba antes. Ahora mismo, eh, si lo comparamos con el último vídeo que hicimos sobre Project Car simulado, eh, la calidad es mucho mejor. Ya en aquel momento había mejorado mucho, pero bueno, estamos hablando de DirectX 9. Ahora mismo, con DirectX 11, gracias al plugin DXVK, eh, podéis ver que, que bueno, pues tiene una tasa de frames bastante bastante decentilla que permite pues jugar correctamente es una pena eh, que bueno supongo que eso se, será seguramente alguna chorrada que no hayamos podido poner la pantalla completa y a, a una resolución de, de 1080 porque sería la mejor forma de, de comparar rendimiento pero pero bueno yo creo que, que está más que claro que ahora mismo bueno pues eh, tenemos ya unos resultados bastante buenos por supuesto lo que es eh, la emulación de, de volante de force feedback sigue se, estando exactamente igual que antes no seguimos sin tener eh, force feedback en, en el volante el volante sigue sigue no sé qué pulso creo que acabo de pulsar el botón de mirar atrás bueno podemos mirar atrás a ver lo que lo que se, lo que sale eh, os estaba diciendo este este. os decía que la emulación de Force Feedback sigue siendo exactamente nula igual que antes eh, no, no, la, no disponemos de ella pero bueno, aparte de eso lo que es el, el volante funciona todo correctamente todos los botones, pedales y demás bueno, eso no es novedad, como sabéis, en las anteriores ocasiones ya funcionaba de esta manera. Bueno, eh, no saqué ningún tipo de conclusión de la conducción que, que estoy realizando en este momento porque simplemente es demostrativa, es para que tengáis una idea de cómo está, eh, de cómo funciona el juego. Fijaos que en esta zona el nivel de frames por segundo baja bastante porque hay mucho detalle, hay muchísimas, hay público, hay un montón de edificios, de, de elementos en el escenario, pues que hacen que, que este nivel de, de frames, ay, este nivel de frames baje considerablemente. Esa curva de, de rush es tremenda, ¿eh? Bueno, la verdad es que así eh, da gusto poder jugar de esta manera. Es una maravilla en comparación a cómo a como lo teníamos hace, hace tan solo unos meses, porque el proyecto de XVK, eh, como sabéis, es bastante, bastante reciente. Y está, tiene mucho margen de mejora aún, que es lo, lo que más eh, nos, nos puede esperanzar con respecto al soporte eh, de muchísimos juegos que funcionan con DirectX 11. Bueno, deciros que estoy us usando de XVK y y para usarlo no he tenido nada mejor que hacer simplemente que instalarme Lutris y configurar a mano lo que es la instalación del juego, no he tenido que instalar ninguna librería ni nada, simplemente marcar que en, en la configuración que quería usar de DXVK y con eso ha sido suficiente. Ya no he tenido que eh, ni instalar el DirectX, ni, ni librerías de, de .NET, ni nada por el estilo. Ya fue a la primera, sin ningún tipo de problema. Lo cual, bueno, pues es mejor incluso queréis disfrutar del juego en este momento eh, vamos a ver yo desde aquí no quiero animar a nadie a que compre videojuegos que no tienen soporte para linux pero si realmente os apet apeteciese muchísimo eh, jugar a este juego eh, pero no no queréis utilizar para nada windows bueno pues que sepáis que con este plugin se puede hacer eh, bastante bastante decentemente no perfecto, pero sí, bastante decentemente, esta chica me la acabo de comer con patatas fritas, lo siento mucho, ¡ay, que me da el culo! Y bueno, en el último momento nos ha pasado, pero bueno, normal, fallo, fallo el animal. y bueno estamos a punto de cruzar la línea de meta y como veis todo ha funcionado sin el mayor problema y si queréis pues podemos ver un poquito la repetición para ver el nivel y la tasa de frames le vamos a dar aquí a play y vamos a ver un ratito simplemente para ver cómo cómo se mueve cómo se mueve este juego con DXVK. Estáis viendo que ahora mismo el detalle, pues hay, hay muchísimo, muchísimos elementos en la pantalla y baja sensiblemente a 30 frames por segundo. Ahora en esta zona, cuando entremos en la zona en la que solo hay árboles, pues veréis que, que mejora considerablemente pero bueno de todas formas nunca baja de 30 frames por segundo teniendo en cuenta que mi tarjeta gráfica pues tampoco es que sea ninguna maravilla y bueno pues yo creo que con esa tasa de frames el juego es perfectamente jugable no es la mejor obviamente pero es eh, bastante bastante decente teniendo en cuenta pues eh, lo que tenemos muchas veces por ahí en juegos pues emulados con Wine no sé si recordáis pero la última vez que hicimos este tipo de prueba lo habíamos hecho con una versión mmm, de las más actuales de, de Wine de, de, de la serie 3 no sé concretamente si era la 3.2 3.3, no tengo ni idea, ya no me acuerdo eh, pero bueno eh, en DirectX 9 y había mejorado un poquitín bastante, pero como podéis ver ahora, con DXVK la mejora es bastante clara, bastante clara con respecto a la última vez. Y bueno señores, eh, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre os recuerdo que somos jugando en linux.com, que podéis seguirnos en nuestra página y por supuesto bueno, pues en, en nuestros canales de Twitch, en nuestro canal de YouTube, que es donde estáis viendo esto. Y en nuestros grupos de Telegram y Discord. Si lo que os digo siempre, si os gusta el vídeo, por favor dadle la like. Si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues eh, como siempre digo, es muy bienvenido. Y podéis eh, y, y, y nosotros intentaremos contestarlo lo antes posible. Y también os recordamos que si queréis colaborar con nosotros y con nuestra comunidad eh, de jugando en linux.com, eh, para cubrir los gastos de lo que es nuestro hosting y demás, eh, pues tenéis un enlace de Paypal ahí debajo para dejar lo que queráis o lo que podáis. Y bueno, pues eh, nada, sin más me despido, como siempre, hasta la próxima señores, chao, chao, chao, chao.